Virgen María, te pido que ayudes a todas esas personas que necesitan en este momento de ti, a todos los enfermos que se encuentran en los hospitales y en sus casas, a todas las familias que no conocen de la fe, a todas esas personas que se han apartado del camino de la verdad, guíalos. Muéstranles la luz para que pronto recapaciten y se encuentren nuevamente en el camino de la fe. Madre mía, Madre amable, Madre de la vida del auxilio del cristiano, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Dios te salve María.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 Tú que sabes mis pesares, Madre mía, hermosa María, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio de corazón a todos los presentes. Ayúdales, sánales y pide por su alma. Dios te salve, Reina y Madre,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 de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madrecita, te pido por favor, cuides a mi familia, guíalos, protégelos, que nunca falten de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Jesús, Dios, ayúdanos, bendicen, guíanos, que tu palabra sea nuestro alimento. Guíanos por el camino que quieres que andemos, acompáñanos en todo momento, arrópanos,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 fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la iglesia que es una Santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo castigo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Madre querida, acógeme en tu regazo. Cúbreme con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos, aleja de mí las trampas del enemigo, e intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. A ti me confío y en tu intercesión espero. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos. Oh mi Madre, cubre mi alma con tu manto, y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh, esplendida a tú eres mi espejo, tú eres mi madre. Madre Santísima del Rosario tú nos proteges al caminar, tú eres, oh Madre, nuestra alegría, tú eres quien calma nuestro dolor, tú eres dulzura, Virgen María, tú nuestra vida, tú nuestro amor, con esperanza, Reina y Señora, te pedimos tu intercesión porque tu pueblo te implora, llevándote en su corazón. Vuelve a nosotros tus dulces ojos, a nuestra pena y aflicción, y a nosotros que te invocamos, sálvanos, Madre, con tu protección. Amén. Oh Virgen, cuyo mensaje es el inspirador de mi vocación y la garantía de la autenticidad de la esperanza, a vos debo el hecho de haber sido llamado vuestro servicio y a la felicidad de muchos medios acto de felicidad. Haber enfrentado a, vuestros, a vuestra adversidad y proclamado Vuestra realeza en un momento en el cual tanto la combate. Dadme la gracia de amaros cada vez más para que os pueda retribuir con luchas cada vez mayores, de tal manera que al llegar el momento, de tal manera que al llegar el momento culminante de mi vida, cuando haya recibido de vos todo lo que me tenéis y retribuido todo lo que deseáis de mí, obtenga vuestra misericordia el premio, demasiadamente grande, de ver. Gracias, Madre mía. Oh Virgen Inmaculada, escucha la oración que te dirigimos y preséntala a tu Hijo Jesús. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo. Queremos ser totalmente tuyos y fieles siempre a Jesucristo en su iglesia. Virgencita, bendice a nuestras familias compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús y así libres de todo mal podremos llevar a los demás la alegría y la paz que sólo puede venir de tu Hijo Jesucristo acuérdate oh misericordiosa Virgen que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamo, tu socorro ha sido abandonado por ti. Animado con esta confianza a ti acudo, oh Virgencita, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a, compare, a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Madre, mis humildes súplicas, Madrecita de Dios. Antes bien, inclina a ellas tu o tus oídos y dígnate atender. Virgencita, tiende tu protección sobre todas las naciones de todos los continentes, y renueva su fiel y su fe, fidelidad a Cristo. Su fe a la iglesia. Suscita propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. Cuida a los niños. Guarda la unidad de las familias. Te lo pedimos virgencita. Compadécete de nosotros y ayúdanos en todas las causas que tenemos. Oh María, consuelo de cuantos os invocan. Escuchadme. Venid y confía en mis oraciones. Te lo pido, Virgencita, que tanto te amo. Y que no quiero dejar de amar.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 So